Llevo en el pecho mi Badajoz La almohada llena de lágrimas No paramos de soñar Con un ascenso a las montañas Las calles se llenan de color Los niños juegan a la chapa Recuerdo a Pozo marcando un gol los pelos como escarpea Y ahora héroes de corazón de máscara y de gafas un niño dibujando un corazón con un par de alas de alas blancas para cuando pase la tormenta y ya no quede a jugar con tu alma y con mi alma supervivientes de la vida con la espada en bar. una salida abriendo puertas